Yo tengo atletas como Manuel, que pesa 90 kilos, está cero carbohidrato tres meses y es capaz de trabajar 16 horas de pie, sin falta de energía. ¿Por qué? Porque su, su metabolismo está bien. Cuando su metabolismo está mal, algo falla. Y no lo sabemos porque en casa no tenemos una máquina que nos diga qué pasa. A mí cuando un atleta me viene y me dice, tengo exceso de cansancio. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hay déficit calórico o déficit de carbohidrato, pero puede que no porque el cuerpo debe de adaptarse. Es como, eh, como, como dice un famoso médico ciclista, en la pájara no debe desistir. El metabolismo tiene que cambiar rápidamente para que no haya esa pájara. Yo normalmente siempre analizo todos los campos, y entre ellos la farmacología puede haber un exceso de medicamentos orales en el que hay una inflamación hepática y eso te duermes sentado. ¿Cómo podemos saberlo? Porque no tenemos mmm, al momento una máquina de hacer análisis. Pues mira, ...bien haciendo una prueba con glutatión inyectable. Si no tienes glutatión inyectable... ...puedes hacer una precarga de un precursor del glutatión... ...como es la enacetilcisteína. ...y toma 600 miligramos en cada comida. Si al siguiente día... ...el cansancio se ha quitado... ...ya sabes que hay algo más en la farmacología. Si no, hay que buscar el problema en otro sitio. Pero creo que es un error que estás buscando... El, ...la respuesta estándar a algo que no podemos saber obviamente como llegamos a la conclusión de que estamos en una dieta de definición, primero punto número uno, la primera comida sólida tiene que estar apartada al menos 120 minutos de ese momento ¿ok? importante, y segundo, esa comida no debe de ser muy alta en carbohidratos, prácticamente no más de 50 gramos de carbohidratos netos ...porque no vamos a utilizar más de 25 gramos de carbohidrato por hora... ...la comida anterior no debe de llevar grasas... ...o no más de 10 gramos de grasa, ...vale, muy muy importante... ...es decir, para que esa estrategia eh, tenga validez... ...hay que preparar al cuerpo anteriormente... ...para que ningún nutriente en sinergia... ...sea contraproducente para producir ese efecto... ...aquí tiene dos posibilidades... Bien, consumes una comida sólida predigerida en forma de crema líquida, semilíquida, hasta 60 90 minutos antes del entreno, pero las personas que por trabajo, dependiendo de su actividad individual, eh, no pueden comer de esta forma, tienen que comer sólido. Yo siempre recomiendo que pase dos horas incluso vas a tener energía, no vas a tener ningún problema, tienes depósitos de glucógeno, tienes depósitos eh, hepáticos y también vas a tomar una pequeña cantidad de carbohidratos que va a amortiguar ese, ese, ese déficit, ¿vale? Pero sí si es verdad la, la, la errónea creencia de decir, me voy a comer 200 gramos de pollo con 200 gramos de arroz antes del entrenamiento, prácticamente te vas con el estómago lleno de comida, no vas a rendir, vas a notar la primera situación práctica en la que vas a requerir mucho oxígeno entre series, jaleando mucho, y eso es porque tienes comida en el estómago y no toda la sangre está fluyendo a la musculatura, sino al estómago. Eh, no temáis a dejar bastante tiempo eh, antes de la, o sea, de la digestión, antes del, del entrenamiento. Efectivamente, en la teoría, la cafeína, eh, como un activador de la vía CAM, o vía MPK, que es digamos, la vía que ellos mejor conocen, eh, normalmente siempre es mayoritariamente y tiene más fuerza que la vía ENTOR, ¿vale? la vía de la rama epicina. Eh, cuando tomamos un preentreno que contiene un tipo de cafeína anhidra, puede ser contraproducente para tener esa estrategia. Por eso yo prefiero, cuando sigo esta estrategia, tomar mi pre-work de cafeína natural, que no va a tener la suficiente fuerza ¿vale? para llegar a los 60 o 70 minutos a ese pico de entreno. La ciencia sepa de forma estándar, estándar cuál es el problema cuando hay músculo rezagado porque pueden ser varios ¿Okay? un músculo rezagado se da por tres principales causas uno es genético, no hay nada que hacer eh, dos, eh, puede ser un problema de exceso de entreno como un problema de falta de entreno o sea, un músculo puede eh, parar de hipertrofiarse por un exceso de entrenamiento también. Por lo tanto, no sé qué ciencia es capaz de decir que este es el problema cuando no hay una ciencia exacta y se cumple el principio de individualidad. Segundo, el problema puede estar, o tercero, en el que el músculo antagonista eh, capte eh, mayoritariamente la intensidad de esa fuerza conciéntrica y excéntrica en esa serie. Por lo tanto, yo creo que nadie tiene la respuesta a esa pregunta, ni siquiera a la ciencia, a no ser que se analice el... Eh, Principio de individualidad de esa persona. Toda la pregunta que tenías? Sí, la pregunta era... ...¿qué respuesta le damos a alguien que le falla un músculo... ...y la ciencia dice... ...según... Este, ...la ciencia dice, según... Eh, ...bueno, esta, esta ponencia que... Eh, ...se debe a esto, ¿no? Es imposible, o sea, se puede deber a un exceso... ...o a una carencia, hay que analizar a la persona... ...y hacerle un análisis de dónde está el problema... Eso es. Normalmente, mira, eh, suele pasar que cuando hacemos una sentadilla y el cuádriceps no falla y le damos eh, series gigantes, heavy duty, eh, pesado, ligero y el músculo no crece. Quizá el problema está que cuando hacemos una sentadilla, parte de la intensidad del peso la absorbe el glúteo, los aductores y el femoral. Simplemente trabajando anteriormente los músculos secundarios y agotándolos podemos incidir en una mayor eh, intensidad en el músculo primario como el cuádriceps. Pero no lo sé, tendría que analizar ese atleta y no entiendo por qué la ciencia dice este es el problema. No, no, no. Va, vamos a aclarar que yo cuando quiero transmitir algo no es lo que tenemos que hacer, sino es dar la información de cuál es la fisiología natural de nuestro cuerpo, que es el consumo... ...de nuestros órganos dependientes de la glucosa... ...que ya sabemos que son... ...la córnea de los ojos, testículos ovarios... ...glóbulos rojos... Eh, ...sistema nervioso central... ...consume en reposo... ...aproximadamente 2,2 miligramos por kilo por minuto... ...pero no me refiero a que tengamos que... Eh, ...consumir eso... ...porque es una media, ¿vale?... ...principal, entonces... Eh, ...es transmitir cuál es la fisiología... ...natural del cuerpo, ¿ok?... ...ahora, la cantidad... ...que tenemos que consumir es totalmente o está muy lejos de eso, de esta información que estoy dando... ...de la cantidad fisiológica que el cuerpo requiere. Porque aunque estemos en reposo, nuestros órganos dependientes de la glucosa... ...siempre están consumiendo glucosa aunque estemos dormidos. O sea, la córnea, repito, los testículos, los ovarios, el sistema nervioso central, los glóbulos rojos... ...están consumiendo glucosa constantemente... De ahí viene de que la glucosa o el carbohidrato no se puede eliminar a cero. Cuando decimos cero nos referimos a la cantidad mínima fisiológica que necesita un organismo, que son de 60 a 80 a 100 gramos de carbohidrato neto al día. Eso es cero carbohidrato. Si quitas totalmente el carbohidrato y te quedas a cero, te vuelves loco. Te vuelves loco. O sea, pierdes la capacidad cognitiva, no duermes, o sea, no para, para empezar no vas a dormir, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita su cantidad fisiológica de glucosa, función primaria, si no hay glucosa, alarma, es como si te dejes un frigorífico con la puerta abierta, empieza a pitar, no duermes, ¿vale? Entonces aclarar un poco cuando yo quiero transmitir eh, una información, solo esto.